Se aplica el mecanismo y la carnada pica Se mastica la rica fruta que domestica Trástica quimera, lucha con noticia crítica Verdad es libertad, la realidad no se fabrica En la práctica típica el bolsillo grafica Que es parte del todo y que la economía es política Termino la espera y no hay escape en esta esfera El te espera en la puerta de la heladera Si el medio no es remedio y solo es escudo Fíjate por boludo. Tengo un ángel que me guía Que discutí hasta por fin el ángel agua el que seduce, solo piden que lo escuche, que no le den la espalda. Ángel revolucionario que busca en el diccionario del pecado y la inocencia. Y un ángel que eminente... Se... Yo voy a montarle a la gente quien soda. Pedazo de hijo de puta. Nos cagamos trompada. La, y yo... Conmigo no te metas, hermano. La gente ya te conoce, Sostán tan cagón, ¿Eh? fuiste como una putita a decir que ese se vaya o me voy yo, creyendo que eras la estrella de la radio. Fuiste un invento de un gobierno que necesitaba inventar comunicadores para poder sacar las patas del barro. Bueno, ese es Macri. No te quiere la gente, Navarro, te detesta la gente. Yo voy a la bella y veo a las madres diciéndome que no tienen para darle de comer a los pibes. Pero yo no soy macrista, soy radical de Alfonsín, Navarro. Con la democracia se come, se educa, se cura. Vos, Navarro, fuiste un sicario del kirchnerismo y tapateos de sur, sí. pacto de Irán, todas las causas que ahora están todos en gana ¿Eh? No es Cristina, hijo de puta. En este momento yo soy uno de los tipos que tiene más apoyo popular en la Argentina Vos trajiste el hambre Soberbio, maltratador Y tampoco vos, Navarro, le importás a nadie. A veces me dicen, no te lo tomes como personal. ¡No, no me lo tomo como personal! Andá buscando boliche quinerita para ir a tomar algo, porque te detesta el país, Navarro, te detesta el país. Pedazo de hijo de puta. Estás peleando, te digo, estás con un escarbadiente contra un florete. Navarro, <risa> te una, se te acabó el curro. ¿Curraste bien 12 años? En la década que llaman robada, saqueada, qué sé yo. Eh, eh, parecías periodista. Que alguien le dé de comer? ¿Eh? ¿Eh? Si vos no hubieras estado con los kinders, a lo mejor yo apoyaba a los keyner. No te quiere nadie en el ambiente. ¡Hijo de puta! En la esquina, en el bar, acordate, Navarro. ¡Vos lo pusiste en el hambre! No te pegué. O sea, ¿no te patees la cabeza para que no me echen a mí? Levantar los brazos es un símbolo bien argentino. Sí, nos agarramos trompadas por todo el pasillo, fuimos, vinimos. ¿eh? Y no, no le hago prensa, le cuento a la gente que ya terminó, que no hay nada, no hay nada para ver